Porque Estamos en comunicación telefónica con Verónica Saldaño, madre de Maximiliano Saldaño, uh -huh. uno de los atropellados por Sarlenga, ¿se acuerdan de este Qué caso? Un caso tremendo! ¿No? Porque ahora la noticia, o, o lo que trasciende, sí. es un acuerdo millonario para que las familias de las víctimas eh, puedan tener este beneficio económico y uh -huh. así evitar la cárcel, es la propuesta de, de la parte del golfista, Queremos conocer la opinión de la familia Saldaño frente a este acuerdo que, que están haciendo. Verónica, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, aquí estamos con la, con la noticia esta, Sí. Eh, impactado también ayer porque nos sido como un, un balde de agua fría. Este, nosotros no sabíamos nada porque el año pasado cuando... Terminó todo, digamos, su fueron de serie a todo. Este, antes no teníamos audiencia, que se tenían suspendiendo. El abogado, yo tengo, estoy con el abogado Castaldo, uh -huh. eh, nunca me dijo nada de que ellos ya habían presentado un inscrito en fiscalía para que nosotros, entre comillas, este, hablemos de, eh, un abreviado. Mm. ya no sabíamos nada aunque que me dijo él que esté tranquila señora de que usted este, eh, vamos a esperar nosotros en este, la fecha de juicio nada más porque eso es lo único que estábamos esperando eh, mm. para este año también eh, solamente fecha de juicio claro. y, a, y ahora sí, parece de que... esto de, de, de este resarcimiento esta parte económica este acuerdo que entonces no, no es algo que ha, que ha estado hablado en ningún momento en principio se había hablado, el cine de, de el principio de noviembre, pero nosotros eh, lo rechazamos. Uh -huh. Y esto siguió, siguió con los juicios, por eso estábamos con las audiencias, eh, pero no teníamos después ningún este, entendimiento de, de esto, lo que estaba pasando ahora. Eso ahora, yo ayer lo junté con Castaldo preguntándonos qué es lo que estaba pasando ahora. Claro y él me dijo de que ellos habían presentado el año pasado un escrito diciendo que eh, ellos entre los abogados eh, tomaron la decisión de decir si lo hagan a, a todas las partes eh, que llegar a abreviar, siendo sí. que, que nosotros no, nosotros no, no a ellos no nos han preguntado a nosotros, pues, eh, un juicio abreviado esto y ¿La, la defensa de ustedes era la que avanzó sobre este acuerdo, sí la, la defensa sí dice sí, sí. ellos dicen que trabajan en conjunto ahora nosotros claro. estamos sorprendidos digamos mm. yo me, ayer me sorprendí de todo esto. Y sí sí es eh, sí. hay un representante para todas las familias eh, o, o cada uno sí. después ah está bien y, en, y en cada, este uno, marco... cada uno tenemos cada uno tenemos su abogado Ok. un abogado que bien. da el estado no no no ustedes no está. le están pagando este abogado sí ah, bien okay. sí. Bien, o sea que cada caso, y en el caso de las otras dos familias, se llega a ese acuerdo, eh, los letrados aceptan, y en el caso de ustedes, ustedes hablaron con su abogado para que la instancia judicial continúe y que tenga que pagar como corresponde, no con plata, digamos. No, yo pedíamos no, hasta el otro año que estábamos pidiendo que se llegue a juicio. Claro. No queríamos ninguno plata, queríamos que se llegue a juicio. Igual que la otra familia también, que yo por ahí, hay veces que se comunicamos, este, tampoco no tenía entendimiento de esto. No tenía ellos entendimiento de esto. Se enteraron también por, por ayer por la noticia. Ajá. Por eso a nosotros nos, nos, nos sorprendió todo esto ayer, que, que salgan a hablar esto, que nosotros te agarramos un abreviado, siendo que no teníamos, no sabíamos nada. Verónica, ¿y cómo te enteraste? ¿Por los medios? Por los medios. Por los medios Ajá. me enteré ayer. no es terrible. Es realmente terrible porque es tratar de compensar mm. algo que, que, que ni la plata, que, que, que no no se compensa de ninguna otra manera y uno siempre lo que hace es el pedido de justicia. Sí, sí. ¿no? mínimamente eso, que es...? Eso, eso es lo que, es que estábamos pidiendo nosotros, que se llegue a instancias de justicia con, con Tarleño. Porque creo que... que mi ni lo que él lo no pague me, me va a devolver la vida de mi hijo uh -huh. este aparte para que también este la gente digamos la sociedad vea que por lo menos este caso eh, para mí no que por lo menos este caso que como él venía conduciendo que todos saben que venía borracho drogado en, en alta velocidad hablando por teléfono tenía todas las todas las, las malas este conductas que él venía manejando uh -huh. eh, ¿Por qué ahora quiere, ya en la última instancia, este, que solamente esperábamos fecha, nada más de juicio, quiere ahora venir a llegar con un abreviado? Mm. <ríe> me eh, creo que me molesta. Tengo una, una bronca, una eh, impotencia sí. de no poder hacer nada, porque la verdad que solo que estaba tranquila hasta el año pasado, porque digo, bueno, ya me falta poco para llegar a juicio. Verónica pudiste hablar con, con el resto de los familiares no, no no con entre abogados sino puntualmente con el resto de los de los familiares de los okay. otros damnificados sí hablé con este con la con el padre con el padre digamos por parte del marido de la madre son pues, padre separado ellos este, también me dijo que él también estaba sorprendido porque él su abogado tampoco no le había avisado nada que el año pasado habían puesto un escrito de ellos que sí llegaban con el abreviado. Uh -huh. Ellos también se sorprendieron. Porque, como les digo, ha sido así una, una sorpresa para nosotros todo esto. Eh, ¿Cómo era Maximiliano? Maxi era un chico que, que no, no le gustaba este digamos las peleas siempre le ha gustado trabajar, uh -huh. eso siempre lo tenía, él le ha gustado, siempre le ha gustado trabajar de chico, empezó a trabajar él, él siempre me, este me ayudó, yo soy madre soltera, tengo siete chicos digamos, él, él me ayudó, él es el, él el, es el más grande de tus chicos, el él es más, más grande de los varones, uh -huh. él es el más grande de los varones que él siempre este, me colaboró en la crianza de mi hijo. Mira. Eso jamás me voy a olvidar, que siempre me, me dio la mano, me apoyó mucho para que salgamos adelante nosotros. Eh, él le gustaba, él quería ser policía, eh, ahora que era, era rondín, le gustaba, eh, los rondines tienen ese uniforme, digamos, de pimienta de negro. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Dice que cuando o Salenga lo choca a ellos, dice que por qué ellos eh, usan la vestimenta de, de, de así, de tener la ropa negra, ¿no? Mm. Y esa es su vestimenta. Usted no sé si va, ve por la calle los chicos que andan andan vestido de negro. Claro, uh -huh. claro es la ropa y, para hacer para rondín. Sí, uh -huh. eso es la ropa de ellos. Y. Este, no, aquí en el barrio no se juntaba, digamos, nunca tenía un problema, conflicto con nadie. Allá en el barrio donde él cuidaba, en, ma, en la mate de luna, mm. la gente era que había hablado bien de mi hijo, y han apoyado mucha gente ahí de la mate de luna. No tengo que hablar de mi hijo, la verdad que ha sido un excelente hijo, pero me le ha toda la vida, así sido he y de ojos. Y eso lo que me duele encima, el ver... Horas y horas, porque he estado horas y horas, mi hijo tirado ahí en, en el mate de luna. eso también que no no me voy a sacar nunca, se me acuerdo de mi cabeza, hasta uh -huh. el día de hoy lo tengo presente. Y, y después, este en la comisaría de la tercera, porque lo llevaron ahí, e, e a Salenga también. Uh -huh. Porque Salenga también del momento que lo, lo lo pillaron porque se quería dar la fuga. Y también lo llevaron a la comisaría, pero él estaba en la cocina sentado. Ah. Él estaba en la cocina. Mi hijo todavía seguía tirado en el piso de la, de la comisaría. Es una es un, una bronca y de potencia porque tampoco nunca me voy a poder olvidar de todo esto que pasó que ha estado hasta el 12 de mediodía hasta que pude conseguir en, en el septiembre porque no tenía eso jamás tampoco no y por eso yo digo, bueno, por quién no a él hay que llegar a, a digamos a juicio, yo no quería, no, no. quiero, mejor dicho este a, a llegar un abreviado con él. Claro. Claro, claro. A, a pesar, Verónica, porque esta pregunta se la hace a mucha gente, a pesar de que venís de una situación humilde, que tu hijo era un trabajador con el cual te ayudaba también a la familia, a pesar de eso no te importa el dinero, lo que querés es justicia no. para tu hijo. No, no, la verdad es que siento se le dicho al abogado, yo no quiero plata, no, no me interesa porque para mí, yo no voy a sentir más culpable agarrando esta plata, digo, porque no voy a tener justicia por mi hijo, le digo. yo quiero que se lo jugue como cualquier persona normal, no porque tenga plata ahora, uh -huh. ah, bueno, voy a pagar la muerte y ya está, se acabe todo y yo salir tranquilo, no. no. Él puede salir, puede disfrutar este año... Este, cuando terminó el año, él pudo brindar con su familia, estuvo sentado a la par de su mamá, de su papá, le dio un abrazo. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no voy a hacer nunca más a eso. porque ya no lo tengo. Y esa es la bronca que me da porque ahora quiere tapar todo con plata. Lamentablemente, a veces se naturaliza, ¿no? Sí. Cuando se mezcla el poder sí. en el medio, el poder económico sí. por sobre las cosas, creyendo que uno va a caer frente a eso cuando. También, también hay que marcar digo que es legal lo que este, este paso que se está haciendo el arreglo, claro, el arreglo porque es, es previo, legal ¿no? estos, estos estos abreviados Bien. están en el código penal se puede realizar pero lo que pide Verónica para su hijo es justicia y no tiene nada que ver con el dinero tal cual eso para que quede claro tal también cual. Verónica sí. eh, queremos hacerte la comunicación con nosotros para que quede claro para la población para toda la ciudadanía que tu tu, tu lucha es justicia para tu uh -huh. hijo Sí, uh -huh. sí, luego que pide justicia para Maxi y, y también para Joaquín, que también ha sido un chico muy excelente, un trabajador. Para ellos dos pide justicia, porque la verdad que fue terrible que este se venga elegiste la vida a los chicos. Verónica, gracias por estos minutos. La fortaleza que tenés, tanto vos como tu familia, todos, realmente es... Eh, admirable desde acá, nada más que, que agradecerte, que brindarte el apoyo, en lo que podamos ayudar, comunicándolo, dando difusión, sabes que contás con nosotros y claramente desde acá lo único que esperamos es que haya justicia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.